En esta ocasión quiero referirme, o más bien, responder a una pregunta aparentemente sencilla, diríamos que incluso, incluso de respuesta obvia, pero que encierra mayor importancia de la que aparentemente podríamos darle. La pregunta es, ¿pueden existir empresas innovadoras sin la existencia de innovadores en su seno? Para responder a la pregunta, Refirámonos primero a lo que es el proceso innovador en su conjunto. El proceso innovador lo entendemos como la transformación de algo existente en algo totalmente diferente a aquello existente para nuevos usos y, por lo tanto, puede ser bien en producto, bien en proceso, bien en modelos de negocio, bien en formas de marketing y dicha transformación de algo que existía en algo que es diferente a lo previo para que lo denominemos propiamente innovación tiene que haber llegado al mercado. Este es el objeto de la innovación, el conseguir dicha transformación y esos nuevos productos o nuevos procesos o nuevas formas de marketing o nuevos modelos de negocio. Por lo tanto, el proceso innovador lo podemos representar de esta forma continua, como si fuera temporal, como la transformación en algo diferente y que llegue al mercado. Ese es el objeto de la innovación, conseguir esas innovaciones. ¿Quién es el sujeto innovador? Dado que se trata de conseguir nuevas formas sobre algo existente, solo lo va a poder conseguir la persona innovadora, el que denominamos innovador, solo lo pueden hacer las personas que, partiendo de algo existente, lo van transformando hasta que llega al mercado. Esta última fase es determinante para que denominemos innovación. Por lo tanto, el objeto del proceso innovador es conseguir innovaciones y el sujeto del proceso innovador es la persona innovadora. Pero centrémonos en la parte de la pregunta y en la parte final de nuestro esquema, el mercado. ¿Es necesario, sería la pregunta, que el innovador lleve la innovación hasta el mercado? La respuesta es no. Puede haber innovadores que generen innovaciones y puede haber otros que lleven esas innovaciones al mercado. A su vez, puede haber elementos de transferencia de innovaciones al mercado que en sí mismo no sean innovadores es el ejemplo de los emprendedores. Los emprendedores no necesariamente son innovadores, simplemente desarrollan nuevas actividades en el mercado, pero también pueden ser innovadores. Centrémonos ya en la pregunta final. En este apartado, ¿dónde está la empresa innovadora? La empresa la podemos, diríamos como modelo, entender como un sistema en el que personas y recursos interaccionan en forma de procesos para obtener resultados. Por lo tanto, es una interacción de recursos y de personas. Por lo tanto, para obtener innovaciones que lleguen al mercado requerirá el, con el concurso de la innovación, que la innovación sea trasladada allí. Pero adentrémonos más en la pregunta. ¿Hace realmente falta el innovador dentro del seno de la empresa? ¿Que la empresa contenga al innovador? Aquí caben dos respuestas. El innovador puede ser externo y pone a disposición de la empresa la innovación para que la lleve al mercado. Externo. O puede ser interno. ...el innovador está inmerso dentro de la organización... ...de este sistema de interacción que llamamos empresa... Que ...se generan innovaciones que se llevan al mercado. ¿Cuál será el mecanismo más eh, rentable? Y si no más rentable, más eficaz. Aquel en el que el innovador se encuentra en el interior. Por lo tanto, la empresa dispondrá de un sistema... ...de un clima interno que favorezca la presencia de innovadores que favorezca la generación de innovaciones para llevarlas al mercado. No obstante, podrá disponer también de recursos externos que alimenten o bien a los innovadores o directamente a la empresa. Por lo tanto, es compatible la existencia de innovadores dentro de la empresa con recursos externos de innovación dentro de la empresa. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es... Desde mi punto de vista, para que existan empresas innovadoras, es imprescindible que en su seno existan los innovadores. Que se cree un clima propicio para la innovación, que se disponga de método y dentro de ese método cabe también el recurso externo de eh, conocimiento o de innovaciones externas. Espero haber aclarado el tema. Muchas gracias.